Pues nada, eh, bienvenidos a todos, eh, otro domingo más, como cada 15 días en, en, esta, en este dique seco para los que pescamos truchas. Y hoy está con nosotros Adrián Satué, eh, que ha venido desde el primero eh, porque vamos a hablar de viajes de pesca. Entonces, eh, hemos contado con Adrián principalmente porque tiene una empresa que se dedica a ello. Entonces, pues si bien más adelante tenemos en mente tener a gente que viaja más en plan aventura, con mochila y demás, eh, también queríamos tener la, el, el punto de vista de, de, de, digamos, un viaje más organizado. Adrián, aparte de guía de pesca, eh, como formación es ambientólogo y bueno, y yo el primer contacto que tengo con Adrián es, no sé, sacame de dudas, Adrián, por el año 2000... 10 de 2011 empezasteis con Odonatos o antes incluso, ¿no? Sí, más o menos. Yo pienso que sería el año 2009 o algo así, 2010. Ah. Y Odonatos era un pequeñito blog que eh, realizaba junto con, con un amigo que se llama Jorge Garcés. Exactamente. Uh -huh. Pues sí, ese es el primer contacto que tengo yo con Adrián y bueno, personalmente yo Adrián y no nos conocemos, hemos hablado alguna vez por teléfono, y, pero siempre que me aparece Adrián en internet me aparece asociado al viaje, entonces esto es una pregunta directa, ¿Tú, Adrián, ¿entiendes la pesca como, como viaje o no? A título personal. Bueno, eh, yo pienso que a lo largo de mi trayectoria como pescador ha cambiado y ha evolucionado mucho el concepto que tengo de la pesca. Yo inicialmente me moví y empecé a pescar en el ámbito federativo, en el ámbito muy competidor de pesca mosca y en, en categorías juveniles. Y bueno, paulatinamente fui cambiando la percepción de lo que era la pesca mosca, fui evolucionando hacia otra cosa y descubrí con mis primeros sueldos lo que eran los viajes de pesca. Entonces, tuve la oportunidad de realizar un viaje con una furgoneta de carga, desde aquí, desde España hasta Eslovenia, junto con Jorge Garcés. Uh -huh. Y en aquel momento, cuando descubrí la posibilidad de practicar mi afición favorita y además de conocer nuevos países, nuevos destinos, aquellos que eran totalmente desconocidos para mí, pues bueno, se me abrió un espectro muy grande, un mundo totalmente distinto y, y empezó a evolucionar hasta lo que. Lo que envía es una empresa que me dedico a ello. Bien, bien. Entonces eh, la pregunta es evidente. ¿En cuántos países has pescado? Mira, pues eh, inicialmente me centré en los pequeños viajes que hacía. Los realizaba en verano y eran viajes a, a nivel europeo. En Europa hemos estado en Francia, en Eslovenia, República Checa, Polonia, Lituania, eh, Eslovenia, Croacia, Bosnia. Eh, Montenegro, bueno, nos hemos movido en bastantes, en Islandia también estuvimos. Y luego ya tuve la oportunidad de pegar el salto a, a la zona de Chile, de Patagonia. Y esos han sido más o menos los viajes así que he hechos, además de Mongolia. Igual me he dejado alguna, ¿eh? <ríe> Probablemente. ¿En, ¿En África has pescado alguna vez o no? En África no he pescado, pero mira, hay una cosa muy curiosa porque tengo recopilada mucha información de pesca en el Atlas. Trucha verde. He visto por ahí, estuve viendo estudios, había de gente de, la, de universidad especialmente, que igual a lo mejor alguno hasta por aquí. Bueno, y de gente que había ido y que me contaba pues, que había poblaciones de trucha relíptica con un interés evolutivo tremendo. Y, y bueno, estuve tengo un montón de información por ahí guardada y es un destino que siempre me ha llamado mucho la atención porque no sé, que habrá ido muy bien por ahí, pero bueno, no lo descarto de cada al futuro. ¿eh? Por lo menos ir a conocerlo. Eh, como pescador, no como, como empresario. No, no, como no, no, pregunta. No, esto es pregunta. Como pescador, eh, ¿tus destinos son de salmónidos por encima de todo? O como pescador te da un poco lo mismo que sean salmónidos o que... O dedicarte a otras especies más autóctonas de cada país. Eh, inicialmente... Siempre me ha gustado y soy pescador de trucha porque es lo que he conocido. Yo me he criado en, en los ríos del Pirineo y, y bueno, la mayor parte de los viajes que iba haciendo giraban en torno a la pesca de los salmónitos. Sí que es cierto que tuve oportunidad de, de viajar en el 2018 a Cuba a conocer la pesca en agua salada y me quedé fascinado de de un mundo que era totalmente desconocido para mí, de las posibilidades que tenía y luego de la espectacularidad. A mí estar pescando los flats en esas zonas de, de arena, de agua cristalina y ver cómo se, se aproximaban hacia ti bandos de, de bonfish del Macabí, bueno, fue una experiencia única y uno de los destinos que también un poquito la percepción mía de los viajes, porque todo lo quería hacer en torno a los salmónidos y hoy en día... Bueno, también estoy abriéndome a otro tipo de viajes, como es pesca en agua salada, pesca del dorado, etc. O sea, eh, ¿Pero el dorado has ido a pescarlo alguna vez o es simplemente una expedición que tienes pensada? ¿O ya ha sido? Mira, el tema del dorado, ahora que veo por aquí a Chema Blasco, eh, va de la mano. Hay un chico que, que es familia de Chema, que estuvo viviendo mucho tiempo en Brasil. Y era un apasionado de la pesca, es Nacho, un apasionado de la pesca de, del dorado y bueno, de otro tipo de especies eh, como el pico bás, etcétera. Y había hecho bastantes viajes a Bolivia y ha bueno, empezado a desarrollar de la mano de la comunidad local y unos agentes de allí, quiere eh, de desarrollar unos viajes a una parte de la selva boliviana. Entonces, en 2023, lo habíamos hecho antes, pero la pandemia nos ha, parado, nos ha hecho para atrás. Y en 2023. Eh, tenemos organizado un viaje para ir a pescar dorado a la selva de Bolivia, que casualmente hoy se nos han, complementado, se nos han completado ya las plazas. Ah, Así que, bien. bueno, una experiencia muy bonita que yo nunca he pescado dorado, pero tengo unas ganas tremendas, eh, de verdad. Imagino que todo ahora documento, o sea, te, te documentas a base de internet básicamente eh, o te pones, o procuras a través de intentar ponerte en contacto con pescadores locales cuando viajas porque luego hablaremos del viaje de Mongolia que está subido el vídeo en YouTube y a mí me parece una, una experiencia alucinante eh, y ahí sí que me da la sensación de que contactas con pescadores locales antes y demás, pero imagino que toda documentación te lo haces a través de internet directamente, ¿no? Claro, a ver, generalmente los viajes que estoy organizando, previamente he estado yo en el destino y lo he estado conociendo. Eh, me ponías el ejemplo de Mongolia, en Mongolia me fui durante un mes y pico a conocer el país, una pequeñita región del país, a conocer a los guías que había locales, ahí en Mongolia no son guías de pesca, eh, pero bueno, gente que pudiera organizarnos una logística lo suficientemente segura como para materializar el viaje de forma correcta. Y en paralelo estuve conociendo los ríos y viendo qué posibilidades tenía cada uno de ellos. Y en base a ese, esa experiencia, pues he hecho un pequeño itinerario que es el viaje eh, al que vamos a ir a Mongolia. Pero hay otros destinos, como los que estoy haciendo en Patagonia, que en algunos he estado y en otros no. Por ejemplo, en el mes de diciembre estuvimos en el norte neupino Sí, los vídeos que está subiendo ahora, ¿no? Exactamente, sí, en el canal de YouTube los estoy subiendo ahora y hablé con Gerardo, que es el dueño de una empresa, se llama Patagonia Sí. Entonces, bueno, eh, él me ofrecía una filosofía de viajes que encajaban mucho con, con el tipo, el prototipo de viaje que, que a mí más me gusta desarrollar, por lo menos en los inicios de la empresa. Y son viajes en los cuales eh, no centralizamos todo en un único alojamiento, sino que hacemos una especie de de safari, llámalo así, en el cual eh, vamos recorriendo eh, diversos ríos de forma itinerante y alternando la comodidad de los hoteles, de las hosterías o incluso de los lodges, con campamentos a pie de río que también le dan esa autenticidad al viaje. Que a mí me, me llamaba mucho la atención. Entonces, Gerardo eh, me explicó que la zona a la que íbamos a ir era una zona de las menos pobladas de la Patagonia, de mucho pastor trashumante, y me gustó mucho la filosofía del viaje, una zona muy poquito conocida, con ríos para balear, para caminarlos como pescamos en España, sin pescarlo en flotadas. Y este viaje eh, nos lanzamos a realizarlo sin haber conocido el destino, pero bueno, luego cuando hemos estado ahí, pienso que el grupo que me acompañó ha salido muy contento y la experiencia ha sido maravillosa. Muy Bien. Imagino que a la hora también de documentarte tirarás mucho de, de fotos satélite Google Earth y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Los, los, sí que es cierto que cuando yo desarrollo un viaje en el extranjero, yo no soy el guía de pesca. No ¿sí? tiene que quedar malo. Yo tengo una empresa de guías de pesca aquí, que es una agencia de viajes, y una empresa de turismo activo en el Pirineo. y Yo ejerzo como guía en el Pirineo, pero cuando voy a otros, a otros destinos, eh, son guías, por ejemplo, en el caso de Patagonia, titulados quienes verdaderamente... Saben cuándo, dónde, eh, te tienen que llevar en cada momento. Yo un poquito voy ahí y acompaño en calidad de organizador del grupo y perfilo algunos detalles, pero no soy yo quien elijo los ríos, aunque sí que indago mucho y me gusta que antes de cada viaje, pues bueno, empaparme de los ríos a los que vamos a ir y sobrevolarlos desde el ordenador, como hacemos muchos. Sí, claro. Sí. Eh, bueno, de todos los viajes, yo creo que, por lo que he podido ver, imagino que el que más está marcado es el de Mongolia. ¿no? O sea, no sé si de los que estéis aquí juntos habéis visto el vídeo de Mongolia, pero yo creo que es un... Como experiencia, eh, es un vídeo que merece la pena. Y, y, y en, o sea, en qué medida... Eh, si tuviste en algún momento la sensación de que no tenías control sobre lo que estaba pasando, porque sí que me da un poco la sensación de que eso hay momentos en los que se ve en el vídeo, que, que tienes la sensación de que estás a 18.000 kilómetros de tu casa y no te enteras de nada y que estás perdiendo un poco el control de la situación. Mira, os cuento, Mongolia, eh, fue mi viaje de novios, <ríe> me casé con Lucía, que es una veterinaria, y ella es una apasionada de, de la ganadería extensiva, del mundo rural, de todo lo que son los nómadas, y su sueño era viajar a Mongolia, y casualmente el mío también era, y por, el motivo, por el tema de pesca, era viajar a Mongolia. Entonces, Mongolia, para que os pongáis un poquito en situación, es un país que tiene tan solo 3,2 millones de habitantes en una superficie, tres veces España, y de esos 3,2 millones de habitantes, un millón y medio están en la capital. La densidad de población, si en España, porque tengo los datos en la cabeza que los he visto antes, es de en torno a 100 habitantes por kilómetro cuadrado, en Mongolia es tan solo de 1,9 habitantes, es decir, no hay prácticamente gente. Y una vez sales de lo que es la capital de Ulaanbaatar o de algún aeropuerto interno que hay en el país muy concreto, eh, No existen carreteras. Ahí es todo una estepa, eh, rodadas como pequeñas pistas y monte a través. Entonces nosotros cuando quisimos organizar el viaje era mucho tiempo, queríamos estar un, un mes y pico en Mongolia y si lo hacíamos de la mano de agencias de viaje extranjeras que organizaban todo, pues no, se nos iba de precio. Eh, moverse por Mongolia a la aventura también era muy complicado, entonces tuvimos que contactando con guías locales, con diversos guías locales y hubo algunos cuya experiencia fue maravillosa y fueron muy resolutivos. Gente que trabajaba muy bien, que se volvía muy bien en el monte. Eh, pero luego otros días eh, con los que el viaje bueno, pues no fue tan, tan maravilloso. Y es un poquito lo que os comentaba Jesús. Eh, la última parte del viaje, concretamente, contraté a una agencia de viajes de blambator que, que nos iban a hacer el descenso por un río, que es el río Ea, en bote, y cada día eh, dormías a la orilla del río y, y, bueno, y hacías un itinerario bajando, haciendo una flotada y pescando. Eh, esta gente cuando me llevaron al río y vieron qué tipo de botes montaban y cómo era la logística, yo... A, en primera instancia no me quería ni subir a la barca y Lucía me dijo, bueno, ¿cómo no vas a subir ahora que estás aquí? Yo temía por nuestra integridad. Y bueno, al final nos subimos y al, a, los, a las dos tres pozas del río, ya la, porque era la barca casi volcó, tuve que decirle a los guías que parábamos ahí todo, dormimos a la orilla del río. Eh, nos hicieron una comida con una pequeñita hoguera que era buenísima. Nos hicieron una carne con setas que era increíble. Y bueno, y nos fuimos a dormir en un sitio que no sabíamos bien dónde estábamos, no sabíamos cómo había que salir y el día siguiente a ver qué pasaba. Pero a mitad de noche, y aquí viene la parte más peculiar más de, este, de esta aventura, eh, mi mujer me despertó y me dijo que se encontraba muy mal. que tenía vómitos. Y hasta que me incorporé y también estaba, estaba mal. Entonces salimos fuera de la tienda, eh, los dos vomitando, y la historia es que habíamos comido unas setas, que las habían comprado en un supermercado, pero se habían sentado mal, entonces la sensación de estar en un país como Mongolia, eh, en un sitio que realmente la situación no estaba controlada, y con una intoxicación que no sabes muy bien lo que tienes, bueno, nos asustamos bastante, eh, hicimos una hoguera, nos fuimos a dormir nuevamente, parece que mejorábamos y al, al rato me volvió a despertar mi mujer, otra vez sobrecogida, digo, ¿qué pasará ahora? Y me dice, Adrián, dice, lobos, <ríe> ¿cómo que lobos? Y sí, sí, de verdad fue impresionante la sensación, no lo pude grabar porque en aquel momento lo último que se me ocurría era grabar, pero estábamos en un soto, había luna llena, había varias manadas de lobos que se comunicaban, como, las, como los reportajes que se ven en la 2 cuando te echas la siesta en Alaska, pues igual. Y luego había varios eh, cachorros que debían estar encamados, que les traían comida y se oían todos los aullidos de los, de los jóvenes lo ves, ¿no? Bueno, aquel día yo le decía a Lucía, nos teníamos que haber ido a un resort, a un resort con una pulserita y olvidarnos de esta aventura porque lo pasamos mal. Al día siguiente salimos del río, se suspendió el descenso y bueno, afrontamos lo que nos quedaba de viaje de otra manera. Esta fue la parte negativa del viaje, ¿eh? Pero luego hubo una parte del viaje que salió fantástica y fue maravillosa. Sí, sí, bueno, pero ahora recordado y después de haber sobrevivido, sí. podrás, eh, tienes una aventura muy buena que contar, desde luego. Sí, o sea, sí, sí. Eh, la, la, es... la cuento, pero en aquel momento ¡fua! lo pasaba, un, vamos... Que bien, ¿eh? para, en parte también es parte de la motivación de cuando haces un viaje de pesca, entiendo, ¿no? Poder contar cosas más allá de que pescas mucho, porque a veces para pescar mucho no hace falta salir de España. O sea, simplemente es la sensación de estar en un sitio diferente, haciendo cosas diferentes y en donde te pueden pasar cosas. Pero claro, que no lleguen a ese extremo. Claro, pero una cosa es que te pasen cosas cuando tú vas por tu propia cuenta y otra cosa es cuando ya tienes la responsabilidad de organizar algo serio... Y claro, claro, no. Estoy hablando como clientes. viajero, no como cliente. O sea, no, y mucho menos como, como empresario. O sea, porque, por ejemplo, el tipo de clientes que tienes tú eh, de la gente que viaja de pesca, y ya pasamos un poco a lo que son más viajes de pesca organizados, ¿qué tipo de qué perfil de clientes tienes tú habitualmente? Mira, a ver, te explico. Yo hace seis años eh, creé una empresa de turismo activo, una sociedad limitada y una agencia de viajes eh, y nos dedicábamos, yo de forma parcial, porque yo trabajo, como te he dicho, en gestión de espacios naturales protegidos haciendo asistencia técnica. Ahora estoy de excedencia, bueno, ahora no, pero volveré a estar de excedencia en unos meses. Y con mi socio, que es Ricardo, que ha vivido muchos años en Estados Unidos, tenía muy buenos contactos, hablaba un inglés muy bueno y pues, pensamos que podíamos hacer, desarrollar un proyecto aquí en el Pirineo y era de traer gente extranjera a pescar. Entonces, durante estos seis años, hasta que llegó la pandemia, traíamos gente de Estados Unidos, de Inglaterra, del resto de Europa, aquí a Pescara de del Pirineo. Eh, los inicios fueron muy difíciles porque hasta que consigues cuadrar los números y que las cosas empiecen a funcionar, es complicado. Aún así, a día de hoy, yo no consigo vivir de esto. Pero ese es el, el tipo de cliente que estábamos trayendo hasta antes de la pandemia. ¿bien? Cuando llegó la pandemia vimos que la cosa se complicaba, que el turismo internacional iba a dejar de llegar. Entonces, sopesé la posibilidad de crear una cosa diferente y que a mí me, me posibilitaba también un poquito desestacionalizar y hacer la temporada inversa, y era organizar viajes con españoles. Eh, entonces, bueno, creé Viajes Pesca Mosca, que vosotros muchos conocéis, y Viajes esta Mosca está creado pues, para españoles que quieren viajar a Patagonia, que quieren viajar a Mongolia, que quieren viajar por el Pirineo. Y el perfil de qué es lo que me preguntabas es muy variado. Eh, te viene desde la persona que quiere un viaje de aventura con un componente más físico y más itinerante y más... un viaje más ajetreado y luego hay gente que a lo mejor pues por el momento de su vida, por la etapa que ella ha vivido, ese tipo de experiencia, dice, mira, yo ahora quiero un viaje tranquilo, quiero estar en un lodge, o quiero estar en, centralizado en un único alojamiento y cada día ir a prestar y que no sea un viaje con, con tanto componente. Así que ahí es variado. El perfil del público español que está viniendo es, es muy variado, pero el nexo de todos es que que quieren vivir una experiencia, que quieren hacer amistad en torno a la pesca eh, y sobre todo, no, yo siempre lo digo, digo, a los viajes de pesca no, no busco un perfil de pescador que venga a, a competir, ni a sacar el mayor número de peces, no, aquí se viene a, a convivir, a divertirse, hay gente que pesca muy bien, otra gente que prácticamente no ha cogido una caña, uh -huh. pero al final, pues bueno, es, es el pretexto. El, conocer un país de la mano de, de nuestra afición favorita es un poquito la filosofía de los viajes. Notar mucho la diferencia entre los clientes españoles que no estamos acostumbrados a pescar con guías eh, a los clientes, sobre todo americanos que están muy acostumbrados a pescar con guías o más acostumbrados a pescar con guías Sí, sí, sí que lo noto mucho sí, sí, muchísimo a ver, yo eh, claro no, no se puede generalizar, ni muchísimo menos, pero sí que me doy cuenta que en España eh, los referentes de la pesca, sobre todo para las nuevas generaciones hoy en día, es gente del ámbito competitivo, de, de la competición. ¿eh? Yo, yo lo respeto, no tengo nada en contra de la gente que compite, pero sí que me he dado cuenta que la forma de entender la pesca no es la misma que la que tienen en otros países. Aquí muchas veces nos obsesionamos mucho con coger, con el rendimiento, con coger el mayor número de peces, pero a lo mejor estamos olvidando un poquito lo que es la esencia de la pesca, la forma en la que se disfruta. Yo siempre digo, digo a mí a lo mejor, oye, en la etapa de, de mi vida, a lo mejor si me hubieras preguntado en mis inicios, el concepto era distinto, pero yo hoy valoro mucho más coger una trucha eh, en un país como bolgolia rodeado de una estepa en el que estoy yo solo en el río, eh, rodeado de Del Waze y pescando la mosca seca, eh, bueno, es... Es poquito... es lo que te decía. me se me ha ido un poco el o sea, No, me estaba preguntando de... por, por las, la diferencia, si notaba mucha diferencia ah, sí. entre, entre los pescadores, digamos, más americanos que están más acostumbrados a, a, a ir a pescar con guías que los españoles, que sí. prácticamente sí. no pueden utilizar el, el servicio de guía. Eso, la gente de Estados Unidos, por ejemplo, cuando, cuando viaja, igual tienen muy inculcado contratar a un guía y, aunque sea muy buen pescador o no lo sea, es una actividad outdoor que ellos realizan y que visitan un destino en el cual hay posibilidad de pescar y contratan a un guía para pescar. Aquí en España, culturalmente, no, no lo contratamos tanto, no está, no está tan inculcado y, y cuesta un poquito más. Luego también me doy cuenta que es el pescador nacional, hay gente y gente también, es mucho más exigente que... Se pone las expectativas mucho más altas en ocasiones que, que el pescador internacional. El pescador nacional muchas veces piensa que por el mero hecho de contratar a un guía de pesca tiene asegurada la captura del pez de su vida, lo tienes que llevar a un sitio en el que tiene que coger peces, peces y peces y la pesca no deja de ser pesca. Hay veces que las condiciones se ponen de cara y otras veces en las quema tanto. Entonces es un poquito la diferencia. Así que es cierto que... Cuando se organizan viajes organizados, eh, por nuestra forma de ser, yo me lo paso en grande con los españoles. Eh, se, hace, se hacen grupos muy majos, la convivencia es muy sana, es muy divertida. Y los viajes grupales, a mí, vamos, al final acabas haciendo grandes amigos ¿eh? en todos estos viajes. ¿eh? Es sí, lo bonito. Y esa parte sí. también la pongo en valor del ¿eh? pescador nacional. Se ¿eh? hace mucha piña ¿eh? el equipo. <ríe> sí. sí, sí, ya me comentó Andrés. Entonces el, el contacto contigo de su experiencia fue, estuve, bueno, vamos, me encantado. Y bueno, ya un poco para ir finalizando mi parte, ya la que empecé a preguntar, pues la gente que está aquí detrás. Eh, ¿Cuál es el viaje que quieres hacer de pesca, si es que no lo has hecho ya? Y además un viaje absolutamente íntimo que ni siquiera tengas eh, pretensión de, de ofertarlo, sino como una experiencia eh, única. ¿Ese viaje existe o no existe? Yo repetiría, si tuviera que realizarlo, volvería a ser Mongolia. En momento la que he en... Se me ha estado en, en Mongolia y bueno, y gente de por aquí, porque yo mi experiencia como viajero. Eh... No es especialmente amplia. Yo he estado en, en República Checa y, y, bueno, en Chile, pero en Chile estoy trabajando, que es otra, es otra historia. Entonces, eh, los que sois más aficionados a, a viajar, pues si queréis preguntar a, a Adrián, aquí lo tenéis a vuestra disposición. Muy bien, muy bien. Muy bien. Hola, Gambero. Buenas, buenas, <risa> <risa> <risa> Voy a poner a mi también, a mí, ¿no? que es bueno. Oye, yo por verte a ti, eh, Adrián, que esto es lo... algunos de estos yo los tengo muy vistos. Vale, vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Venga, seguimos. Pues nada, no, lo que os he dicho, eh, preguntar a Adrián, lo que lo, es que se ha cortado. O sea, esto ha sido un cuentos interruptos en toda regla. Eh, eh, bueno, pues por hacer yo la primera pregunta, Adrián. Eh, bueno, que sería la primera y la última, casi. Eh, te preguntaba, te enlazo con lo que el último que te pregunté, ¿cuál es el destino que querrías pescar? Eh, y ese destino que quieres ir a pescar y que no se lo quieres contar a nadie, que es algo absolutamente íntimo, privado y que seguro que lo has pensado yo. Sí, te estaba comentando que volvería a ir a Mongolia. Ah, es verdad. Ya, con una ruta así un poquito prediseñada, que le he dado muchas vueltas tras realizar el viaje, volví a coger los mapas, volví a sobrevolar el país, he volvido a recoger información. Y me gustaría realizar un viaje largo, eh, bien acompañado y, y pescando y explorando ríos, porque Mongolia, de los países que yo he estado, tiene ese componente de aventura y esa sensación de pescar en sitios en los que piensas que, que prácticamente nadie ha pescado, o según que sí. Porque Mongolia es un país que eh, hay turismo de pesca, pero van a pescar el famoso Taimen, mucho. Y además de lo que, del Taimen, hay otros peces como la trucha asiática, el Enoch, que es muy divertido de pescar, que hay en pequeñitos ríos y esos ríos la gente no los pesca. Entonces yo iría a y a conocer esos pequeños sitios porque ¿no? para mí ese país tiene una magia tremenda. Es... Sí, a mí personalmente, eh, por todo lo que veo, yo siempre lo digo, que consumo mucho, mucho internet y mucho YouTube. Y, y yo creo que ahora mismo la aventura está en Asia en cualquier sitio de Asia o sea, me digo igual Siberia, China eh, porque no te pierdas China lo que tiene eh, al probar algún día hacer búsquedas en chino de pesca en China y podéis flipar eh, y yo creo que la aventura de pesca de Salmónidos está, está en Asia lo que es la aventura lo mejor no es evidentemente los mejores viajes eh, que eso yo creo que los estadounidenses y los canadienses lo tienen copado pero en cuanto al concepto de aventura desde, desde lo que yo he podido ver eh, por Youtube principalmente y viendo pescadores locales eh, que yo lo he comentado muchas veces que si no lo habéis hecho nunca, eh, miros a Google Translate poner pesca con mosca y elegir un país o un río y siempre aparece un vídeo en el idioma que sea, siempre aparece un vídeo de Bielorrusia, de Georgia, de Kazajistán, de donde queráis. Y se ven cosas que alucinaría, alucinamos, alucinamos. Yo creo que la autor sí. está allí. Georgia, que lo has mencionado, es un país que también he estado buscando, es precioso. Viene... Yo lo he buscado porque los vecinos de mi madre son, son de Georgia. Entonces... Lo que pasa es que esos, esos, aventuras, sí, desde luego. Pero yo me acuerdo hablando una vez con, con George, el de Pesca Travel, ¿Sí? Me contaba una anécdota de unos chavales que fueron a Kanchapka y deben estar todavía por allí. En algunos, <risa> algunos solo se habrá cagado. Claro. Es decir, que, que sí, la aventura mola No, mucho, palabras mayores. Estamos claro, hablando de palabras ¿eh? mayores. Lo que estaba comentando Chema hace un momento en Mongolia, ¿sabes? Y eso que era una cosa más controlada y una mm. cosa es ir de aventura y por tus propios medios y otra cosa es algo organizado serio y con las garantías de el año es? el año que viene voy a intentar que venga un amigo de, de Víctor de Víctor de Víctor González de la que que le conocí en el curso te acuerdas en el curso Segovia eh, un chaval que se dedicaba a irse de aventura de cada carnicero que tenía la furgoneta camperizada que dormía afuera se, se dedica a irse con la caña y unos colegas a... ¿A dónde vamos este año? A Bolivia, a Bolivia. A Brasil, a Brasil, a no sé dónde, a no sé dónde. Van en ese plan. Y si se van allí, contactan con gente local y se van con las cañas de mosca y se van a pescar. Entonces, eh, eso, eso sí que me parece ya bastante, bastante aventura. Y Andrés, Andrésín, que si va a Perú, se va a ir en el mismo plan. O sea, si se va a llevar las cañas, se va a Perú, a otras historias, pero se va a ir en el mismo plan. Entonces, eso ya me parece... Eh, que roza el riesgo en algunas cosas. Hombre, ir a Ucrania ahora, a la frontera con Rusia. <risa> por, por, y... <risa> Apareces tú ahí con tu caña de mosca. Hola, buenas, que vengo aquí a ver si puedo pescar algo y tal. <risa> pues sí. Juaco puede ser un factor positivo. Lo mismo no hay nadie. Sí, Pensándose... con un casco azul <risa> tienes que ir, creo. <risa> Adrián, ¿has pescado o has oído alguna vez hablar algo de Turquía? Eh, puede que haya visto cosas pero no ha indagado, como otros países. ¿no? Es que eh, estuve... ¿Tiene buenas referencias? Sí, estuve hace un mes o mes y pico y Anda. conocí a un chico que pesca truchas. ¿no? Y me quedé sorprendido de la cantidad de ríos y de la trucha tan bonita que tienen allí. ¿no? Y me dice que no está muy pescado aquello. Es decir, que no hay un turismo de, de pesca eh, por lo menos importante. Indaga, a ver, indaga porque igual sí. tienes un nicho mejor sí. que Mongolia. ¿eh? Aquí en, en AEMS hay un grupo de la gente de Vitoria, ha ido por lo menos, creo que cuatro años seguidos, fueron a, a la zona del Parque Nacional de los Ríos Tengis y Siskiv. Sí, sí, sí. ¿Los has visitado tú, eso? Eh, estuve, pasé por ahí, porque pero no... Mira, la primera parte del viaje que hicimos fuimos a ver a las tribus Tasatán. No sé si habéis oído hablar de ello. Sí, sí, yo sé. Yo he estado ocho o diez veces en Mongolia trabajando. Vale. Conozco vale. bastante bien el país. Vale, pues bueno, un poquito que, que os comento al resto. Las tribus Tasatán son unas tribus de pastores de renos de... son nómadas de pastores y, y están en la frontera con Rusia. En... Yo en la época en la que estuve eh, vivían en tipis, en no en sí, gers ni en Yurta, sí. y en un circo glaciar que ya hacía justamente frontera con, con Rusia. Para llegar allí eh, tuvimos varios, varios días de vehículo y luego tuvimos que coger unos caballos y todo un día en caballo hasta que llegamos a donde ellos vivían. Entonces eso está por la zona de, donde ha comentado Chema, pero cuando nosotros fuimos yo no tenía autorización para pescar ninguno de esos ríos. Y aunque pienses que en Mongolia puedes meterte a pescar en cualquier sitio porque no hay gente, te sorprende, por lo menos el guía con el que iba me dijo que nada de sacar la caña porque, bueno, como que hay guardas locales que deben ser bastante rígidos y no, pero y pues no tuviera si por qué pescarlo. Si te metes en zonas que tienen aprovechamiento turístico, no por ejemplo, el que tiene el río este, el siski Sí, es el coto prácticamente único de la empresa esta que es Checa, Ingol se llama. Exactamente, correcto, sí. Y claro, pues se preocupan de que ahí no vaya nadie, pero vamos, eh, si le apetece a uno pescar es tan enorme eso que no... Nadie claro. te va a ir a tocar las pelotas Porque Con la ansiedad de población que ha dicho que hay claro, no ¿Quién será que la encuentre? El problema, el problema es que te tire un caballo Te rompas una pierna, ¿qué cojones haces? Ese es el problema Exactamente, ¿eh? sí, no, la dimensión Mira, el viaje que nosotros a ver, Yo estuve ahí por mi cuenta y riesgo Conociendo todo aquello Pero el viaje que vamos a hacer organizado vamos, no, Es una cosa muy cerca de Morón Bastante atado Sin correr ningún tipo de riesgo algo bastante Morón es una ciudad que tiene aeropuerto en el norte, una de las pocas ciudades que tiene el aeropuerto. Sí. ¿Qué zona has pescado entonces, Chema, por ahí? Sí, sí, sí, sí, sí, y... he pescado. Bueno, a... pues, eh, ¿qué quieres que te diga? Pues tú ¿Sentai? vas allí a pescar con la ilusión del taimen. Sí. Y claro, te centras en el taimen y pues estás jodido, porque para sacar un taimen ¿sabes cómo los pescan? Sí, sí, sí. Con cebo vivo. Yo soy consciente. Poncebo Vivo, pues te pones con el ratón y esos que has visto en, en internet, que si los ratones, que si grandes streamers, te deshaces la espalda y nada. Sin embargo, mira, pescas con la ninfa, un tanden un tanden tandem ninfa-streamer, trincas un Lenoc de 30 centímetros, le cascas por la chepa un, un tridente, una ancora, y lo largas a una poza ya verás cómo trincas un taimen. ¿no? Es la única manera. Esa es la única manera. Bueno, pero no entonces, te puedes imaginar lo que es ver un pedazo de esos de metro 20 siguiendo a una trucha leno de 35-40 centímetros. Es un espectáculo. ¿eh? Y entonces, una pregunta, Chema. ¿Los vídeos que hay de pesca con streamer están trucados o no? Vamos a ver, eh, lo que yo conozco... Eh, lo conozco. No, te pregunto, yo tu opinión, es tu opinión, son, que has estado, yo no lo he estado, entonces no, son no tengo ríos. He, he estado fuera de todo tipo de aventura. es decir, nosotros contratamos ese, esa empresa precisamente para ante la eventualidad, ya somos personas mayores, me acompañaba un amigo mío, australiano también, de 63 años, y dijimos, oye, ¿vale más pagar 4.000 o 5.000 pavos que estar jugándote el tipo? y fuimos a sitios eh, ya con garantía de pesca, con un todo terreno cercano, con un refugio o con una, un campamento relativamente cercano, y cuando nos eh, aventurábamos a hacer una flotada, que dice Adrián, bajar el río siempre íbamos con bastante garantía. ¿no? Y si te vas a la aventura y te sacas eh, ríos, relativamente medianos pequeños pues no te digo yo que sea lo que tú cuentas que puedas pescar algún leno de tamaño medio pero sobre todo lo que vas a pescar ahí es el tímalo que por otra parte es divertidísimo es divertidísimo pero tú pones un tandem de ninfa y clavas en cada una de ellas un tímalo de 35 centímetros tirando cada uno a su bola y es como si llevaras un truchaco de puta madre y en el, en, en, en el parque nacional este del Tengis y del Sisquí sí, sí, sí. pues tú te ponías a pescar con Tandem y bueno, pues sí, te voy a decir 100, 150 tímalos en un ratito los podía sacar sin problemas pero el taimen es otra historia, ¿eh, amigo el A time ver, yo el era... taimen mi experiencia, Chema es un, lo has escrito muy bien, ¿eh? es, es un puedes pegarte todo un día y no tener ni una picada. Yo estuve pescando a mosca con ratones y en todo el viaje tuve una picada de un pez que lo tuve clavado un montón de rato hasta que se me soltó en, en los pies, ¿vale? Era bueno, un timing que sería medio, no era un timing de estos gigantes. Y el resto yo los cogía spinning con rátala, ¿vale? Y me olvidé de la pesca del Taimen y me centré en conocer la pesca del lenok en ríos pequeñitos. La y, y, eh, si experiencia que, puede estar bien, pero la gente los termina pescando, pues eso, hasta incluso, como han dicho, con pequeñas ardillas de estas que hay por ahí que cruzan sí, bueno, sí, pero vamos, con carnaval. El cebo, el cebo de elección es la trucha leno, eh, ya te digo, entre 25 y 30 centímetros es el diámetro bueno para trincar un, un bicho de esos de, yo qué sé, de 1,30 un 1,40 m. Yo cogí uno a trampas por probar, porque el resto, uno de unos 80 centímetros aproximadamente, lo cogí con un streamer blanco muy grande, y los 8 o 10 restantes que cogí los cogí con rapala articulada, ¿eh? de color naranja. Pero el, el grande, el campeón, el que cogí, el que te tiras ahí un rato como Dios manda, lo cogí con una Lenovo. Acebo, eh, acebo vivo. ¿Se utiliza en terminales de acero parecido, o parecido? No, no, no. no Porque tiene buena dentadura. las fotos parece que tiene una dentadura bastante cortante, ¿no? ¿no? No, no, no. Tú lo trincas con un hilo bajo de línea de fluorocarbono, yo, le, yo era bastante deportivo. Yo le ponía un, un, un 28 un 30, <ríe> y con, con un 28 eh, lo sacas perfectamente, si tienes paciencia. Sobre todo en esos ríos que no tienes palos, no tienes, eh, son ríos muy abiertos. Tú puedes bajar con él, puedes bajar muchos metros con él hasta que te haces con él. ¿eh? Yo a mí lo que me llamó mucho la atención. Estuvimos en la confluencia de cinco ríos, en el único campamento turístico que, bueno, son yurtas que tienen un servicio de cocina y, y íbamos paseando con mi mujer y por la vía del río, y yo de repente en una foza aguas abajo, veía como unos chapotazos, pero al principio no sabía bien, pensaba que era como una especie de nutria algo que se estaba bañando por ahí y bajamos, bajamos, bajamos y era... Un taimen que estaba en un momento de máxima actividad atacando a los renos pero se salía del agua. Era, era bueno, una pasada. Los taimen ahí lo llaman, eh, es el lobo de río para los mongoles. que Es un pez muy agresivo y vamos, me sorprendió muchísimo la agresividad que tenía para atacar a los peces. Y, vamos, me dejó marcado ese momento. Sí, sí gracias, que... Y de Sudamérica, ¿qué, ¿qué te parece la Patagonia chilena o la Argentina? Eh, a ver, he conocido... Hay gente que seguro que habéis viajado mucho más y conocéis más que yo. Yo en Patagonia he conocido la zona de Coyhaique, la región de Aysén. He estado en la zona de la región de los lagos. Y por último ahora he estado en la zona de, de Neuquén. Y, y bueno... Eh, me, me, me fascinó, también me gustó mucho me quedo con Mongolia si me tengo que quedar con un destino, está claro y el experto es Josep Blau ¿eh? no sé si está operativo, ¿Sí? lo veo ahí si lo he ahí el experto en Chile sin duda es Josep. pero es, es tan extenso y hay tantas opciones de pesca que yo a lo mejor pues tengo mi, mi pequeña experiencia, sí que es cierto que en un viaje aquí que hice con David Arcai eh, nos hicieron una excursión por el río Traidor en la región de los lagos que tuvimos que, que ir en lancha, luego cogimos caballos y subimos por un río hacia arriba y estábamos muy cerca de la frontera con Argentina y, y la sensación también de estar en un sitio perdido de la mano de Dios y coger sí. grandes truchas en mitad de un bosque, fue bueno, Truchas que por otra parte no deberían estar ahí, ¿eh? no sé si son sí, sí, sí. no, eh, si eh, si eh, conscientes Mirad en, mirad en internet los eh, digamos peces autóctonos eh, sudamericanos que eran una preciosidad y que están distintos están prácticamente, extintos. Están prácticamente sí, sí, sí. han jurado bandera a todos. ¿no? Yo estuve yo no seis meses que estuve allí, eh, no saqué ninguna percatucha, ni una. Ni una Pero, de las vi. Yo sí que las pesqué en este último viaje y encima mosca seca que es muy raro. Uh -huh no Allí por la zona, por los arroyos de Coyhaique, debe de quedar una. O sea, debe de quedar una. Yo, el rayo en el que me movía, que serían unos 100 kilómetros alrededor de Coyhaique, y yo no vi ninguna. O sea, pero es que ya no es que no viese, es que no veo de la gente que llevábamos de los clientes, ninguno sacó ninguna nada, ni oía a nadie sacar ninguna, ni nada de nada. Eso yo creo que está extinto. Pero se supone que... general. El pez autóctono ahora estrella de, de Sudamérica, por lo menos de la parte central de Bolivia, Argentina y tal, es el Dorado, ¿no? El Dorado. Sí, sí. Ahora mismo ahora mismo es el pez, el pez estrella de todos esos, de todos esos tramos que, que sí. hostia, la verdad es que lo ves y <risa> Además, llama la atención, sobre todo estas últimas... Los de Bolivia por ahí arriba, joder. Y esos últimos vídeos estoy viendo que estabas hablando de estos chavales que van a Perú y tal, de esos de meterte en ríos pequeños. Con aguas cristalinas, tío, en, en escenarios, no un, un río Paraná o una cosa de esas grandes, sino algo más pequeño que estás con el streamer, pero realmente son aguas tan claras que estás viendo el pez porque destaca, es decir, ves, ves una barra dorada en medio, de, metido en el agua y es una flipada pescarlos con, con streamer. Yo he visto varios vídeos y so, ya solamente el hecho de llegar al sitio ese flipas y ya cuando te pones a pescarlo, pues aquello tiene que ser un, una, un espectáculo. Aquí estáis hablando de destinos muy exóticos y tal, y parecen ina inaccesibles, pero yo voy a poner el punto máximo. Andalucía es mucho más inaccesible <risa> <risa> por, la, por la licencia. Sí, <risa> bueno, eso, sí, eso sí es cierto. <risa> eso, es más fácil sacarte la licencia de Chile que <risa> Andalucía. Está, pero está, no tengo ninguna duda. Estáis aquí hablando y me, me siento un privilegiado. Digo, Coño, <risa> estoy aquí solo pescando. Tío". <risa> y encima Menuda, una me, trucha. Me, me... Menuda Una mala... autóctona y bonita, ¿eh? es. Pero menuda mala gestión que están haciendo aquí con. con vamos, es eh, eh, de escándalo. Porque... Mala gestión. Ya me gustaría a mí la mala gestión aragonesa. O sea, la mala gestión de De mi opinión tiene mala gestión, sobre todo a la hora de sacar licencias y demás. Claro, pero, pero... pero lo que es la pesca no tiene mala gestión. No, no, de... no, no, no, no. estamos hablando vale, vale. De, que, de que un murciano que es limítrofe con Andalucía no puede venir aquí si no tiene la licencia ni, sí, ni bueno, nosotros que eh... estáis en la Castilla-La Mancha es que es absurdo, tío absurdo yo que lo... no, pueda, no pueda haber ni siquiera una licencia de turista de 15 días para que pueda venir aquí a pescar Mira, yo en, en ese sentido, lo más extravagante que he vivido cuando monté la página eh, eh, estuve mirando y tal, no sé qué, y lo era La Rioja la Rioja era un sitio donde yo como español si me quería sacar la licencia tenía que te demostrar que yo lo podía demostrar, que había tenido licencia desde antes de no sé qué año y tal no sé qué y le pregunto, bueno, ¿y si había traído aquí un sueco me dice, ah, no, el sueco no hace falta que muestre nada el sueco le damos la licencia digo, anda, o sea si yo voy y me hago la licencia desde Madrid tengo que pasar el examen tengo que hacer no sé qué, tengo que hacer no sé cuántos convocatoria claro. única no sé qué en cambio si vengo con un señor que vive en Reykjavik, por ejemplo, sí, o en sí, París sí. le hago la licencia en el acto Tachu, pero tiene una ventaja, la Rioja tiene una ventaja con respecto a Andalucía, ¿eh? que el examen lo haces por internet, que yo lo hice. Claro. La bueno, cuando, claro, yo, claro. cuando yo lo miré, no lo hacías por internet, convocatoria única, además, convocatoria única, pasando por la federación y si suspendía, ahora, ni recuperación ni hostias. O sea, ahora en... Ahora en, Ar, en La Rioja, desde az, yo saqué la licencia en 2019, perdón, en 2020, en 2020 en, plena, en pleno rollo de pandemia y tal, en pleno confinamiento y, y ya tenían el sistema hecho para hacerlo a través de internet, de hecho yo la saqué por internet. ¿Y Instagram. tú tuviste que sacar examen, hacer examen? hice el examen por internet. Pues eh, yo al final no lo hice porque si acreditabas que en determinadas comunidades autónomas, no sé cuáles eran, habías tenido licencia, es? yo me fui, pedí un certificado aquí en, el, en la delegación de Guadalajara, lo mandé para allá y me hicieron el el problema, el problema es ir al funcionario de turno y que te haga ese certificado. Porque... No, no, a ver, eso, <risa> yo te digo, mi experiencia en Castilla-La Mancha, tú lo pides por escrito, pagas tus cuatro euros de tasas y te lo mandan a tu casa y sin problemas. En fin, que lo que yo quería decir es que Ulan Bator... Es sí. más próximo a la penca que, que, que a Granada. De sí. sí. bueno, ah, verdad. Pero es, a, a es absurdo, es eh, absurdo. A mí, si vas legal, sí. Si no, pues, oye, te metes ahí a pescar en Granada y que te diga alguien algo. Ah, no, yo no, no, no, no, no, no, yo no, soy de aquí, yo no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, pero posiblemente dentro de unos meses, eh, eh, me, vamos, forme parte de un equipo de la gente que quiere obtener licencia, ¿vale? O sea que voy a intentar… Eh, ya está, todos ya lo los... solucionado. No, ya lo solucionado. Voy a intentar por todos los medios intentar poner algo que, que sea con teleformación o telemático o lo que sea. Bueno, si me sale bien la jugada, os entraréis todos, ¿vale? No, no, porque una, una pregunta. A, ver, a mí me gusta. Sí. Quería saber, eh, como guía de pesca, eh, qué mariposas tenéis el día antes de llevar a una persona a un río, porque pues, eso supone presión, hay eh, seguridad. El, el, que, el que disfrute, eh, ¿os soléis adaptaros a la personalidad de cada uno? ¿Cómo se construye ese vínculo para que esa persona disfrute de un día de pesca? Porque es que veo que cada uno somos de una forma diferente, cada uno sentimos el río de una forma diferente y os veo a vosotros eh, con una obligación muy grande de adaptarse a la personalidad de la persona que va a estar a vuestro lado. Eh, qué es hablar, no hablar eh, conversar, hacia dónde hacerlo, disfrutar o sea, es que lo veo súper complicado bueno Ese, ah. porque claro, sin conocerse o sea, decir, oye, quedamos tal día, vamos y nos vamos al río pero lo veo no sé, todo un sí. eh, a ver, generalmente te hablo de cuando guiamos a gente extranjera eh les pedimos un pequeño perfil a cada uno de, a cada uno de los pescadores, qué expectativas es la, las que quiere encontrar en este viaje y luego un poquito saber cuál es su nivel de pesca. Que mucha gente te, te miente. Te, te miente, sí, no son realistas. O no Hombre. es que te mientan, ¿no? sino Hombre. que piensan que saben pescar porque están acostumbrados a pescar según qué tipo de ríos y cuando llegan aquí la realidad es muy distinta. Entonces, mi experiencia, yo siempre intento elegir el primer día una carta ganadora. Intento ir a un río en el que vea que sepa que hay bastantes peces, que son fáciles de pescar, y que pesque bien o pesque mal, me voy a quitar yo la presión de encima y ya sería generalmente la persona pescada y salida. Y además, eh, tenemos, yo tengo la suerte de, de guiar en unos ríos que además de tener truchas, tienen un componente muy importante que es el paisaje. Vamos a sitios que son muy bonitos. Y ya solo el hecho de estar en un río del Pirineo, eh, para una persona que viene del extranjero, ya tiene un valor incalculable. Entonces, eh, si a partir de ahí ya pescan, pues maravilloso. Y una vez ya han pescado, eh, pues voy variando y voy muchas veces voy decidiendo en función de, del perfil del cliente sobre la marcha. Por eso, en Aragón, que no tenemos una plataforma informática para sacar los cotos, yo les suelo sacar varios cotos, que me dejan hasta dos, e incluso los puedo llevar a tramos libres. Entonces, por ejemplo, este año guía a un argentino que se lo fue pasando muy bien, pero quería ir cogiendo truchas grandes y a lo mejor acabe pescando zonas, cauces medios bajos, que no lo suelo hacer habitualmente, porque el hombre veía que pescaba muy bien, porque las cosas nos, estaban, nos habían funcionado muy bien los primeros días y ya nos habíamos quitado la presión de coger peces y ya fuimos a intentar coger la trucha grande. Pero también te tengo que decir que, que se pasa mal, ¿eh? <risa> que, que hay veces que la presión que tienes es mucha y, y cuando tú llegas a un río y sabes verdaderamente las truchas que tiene y las posibilidades que tiene y ese día el río está muerto porque... Es, porque está muerto, te caso matrizca, te pues, bueno. Ahí, si me permites, hay otro factor, Adrián, que, que tú y yo conocemos bien, además, que es que cada vez el problema más acuciante que, que está teniendo el Pirineo y este año lo vamos a volver a tener, pero además espectacular es que cada vez hay menos agua en los ríos y eso es un problema serio, sobre todo quien viene con unas expectativas y viene en épocas en las que tú sabes que, hostia, que, que según qué ríos es mejor no acercarte porque directamente lo que no hay es agua. Y entonces a partir de ahí, pues, pues las, las cosas se complican un montón, un montón. nosotros lo que hemos hecho ahora, Miquel, y bueno, es un poquito pues como la tendencia que está comentando, los ríos de la zona occidental, empezando por Navarra hacia, bueno, el río, la zona del Roncal, el Veral, el Subordán... Eh, estamos viendo que hay una tendencia regresiva y cada vez las temperaturas de los ríos, eh, los deshielos son más cortos, la temperatura del agua aumenta, hay entramos bajos de esos ríos que históricamente ha habido trucha que cada vez hay menos sí. y, y lo que estamos haciendo es irnos a guiar hacia la zona del Pirineo Central. Nos hemos, el centro de operaciones que ahora tenemos, que más guiamos, se centra por la zona de Valle de Arán, zona de Benasque y todo eso. Buscamos no el Pirineo granítico, zonas de mayor cota y, y zonas no que sé. siempre tengas garantizada pues bueno, el agua. Que sí, claro, agua... Que es que básicamente es lo que tienes que garantizarte hoy, hoy en día, está claro. Está claro. Yo este año pues hemos tenido cosas interesantes, pero claro, en ríos regulados. No. Si no, es muy difícil. Si no, es muy difícil y cada vez más es lo que dices en, en los ríos del Pirineo Occidental, cada vez. Cada vez la tendencia se nota más y cada vez da más cosas. De hecho, este año ha habido final de temporada días en los que iba yo solo a pescar por el hecho de decir voy a ir a pescar y hubo un, un, un día que directamente ni me bajé del coche. Viendo cómo estaba el rey, Dije, se acabó la temporada en Aragón. Se acabó la temporada en el Pirineo porque es que aquí no, aquí no se puede pescar. Y, y hostia, da, da cosa. Entonces, claro, lógicamente eh, el problema todavía de, del, del, del que decía Pérez de de la presión y demás, pues se agudiza o se acucia todavía más. Todavía tienes más presión, pues ya habrá agua, ya estará el tema de pescar, ya. Y es, es, es un problema gordo. Y cada vez más, eh. Gracias. Pues si tenéis problema en el Pirineo, bajaros del, de la mitad sur para abajo. Bajaros para aquí. Bajaros, veréis lo que tenemos. Sí, pero. ¿Sabes qué pasa? Que luego resulta que tienes las la riadas estas últimas de la tormenta no sé qué y todo el mundo siempre la misma. Joder, ¿Veis esta gente con el agua? pero Vamos a ver, venir en junio. Si hay pueblos en la zona de la jacetaña que llevan años con restricciones a partir, de, a partir de finales de junio. Pero eso no lo dice nadie y el problema del agua, ojo, eh, que es, es una cosa que cada vez es más seria. Además, es que Víctor, lo que yo digo es que si me equivoco yo, al ir a un río y no está en condiciones, no pasa nada. Me equivoco yo, pero ellos, siempre no, que, tienes que, tener... que tienen la responsabilidad de que una persona disfrute. No, a ver, nosotros, Pérez, lo que sí que, siempre aseguro, que es siempre más seguro, que decir que precisamente por eso tenemos varios centros de operaciones. Tenemos un, un centro de operaciones que guiamos los meses de junio, principio de julio, y luego ya nos vamos hacia zonas que hay más agua. Entonces, siempre tienes la garantía. De que, de que en un radio de, un, de una hora de vehículo desde allí, pues tienes una variedad de ríos suficientes como para el día que baja una riada porque ha llovido mucho, te baja un tramo regulado, el día que bueno, tienes muchas tablas porque te conoces muy bien todos esos ríos. Y tienes, y tienes que tener siempre un plan A, un plan B y hasta un plan C o incluso un D, siempre los tienes, siempre los tienes por si acaso, porque puede pasar cualquier cosa, como está diciendo como está diciendo Adrián. Es, es, Adrián, es muy exigente la, la, la gente que, orga, que se apunta a un viaje en cuanto a esos imprevistos, en cuanto a, a, a situaciones de a lo mejor no pescar, eh, se, se, se, ¿se mosquean o es...? O es... Mira, eh, aquí en el Pirineo la gente extranjera, que como te siempre diferencio un poquito, la gente extranjera eh, generalmente lo entiende, lo entiende perfectamente. Eh, la gente española, hay de todo, pero sí que suelen ser un poquito más exigentes, pero al final las condiciones meteorológicas no se pueden llegar a controlar. Yo, por ejemplo, el viaje que hacemos a Mongolia, eh, se lo comento, aquí en el Pirineo yo tengo plan A, plan B y plan C, porque tenemos re ríos regulados, porque me puedo subir a la cabecera de un río que enseguida se aclara En Mongolia, que es un país muy seco, que llueve muy poquito, pero que puede llegar a llover... Eh, según qué río vas que yo de los días de antes se te ensucia el agua y el siguiente río lo tienes a un montón de kilómetros que son muchas horas en vehículo, entonces se puede a la circunstancia de que organices un viaje y que pues oye, parte de los días no puedas verdaderamente incluso no puedes llegar a pescar no se me ha dado el caso hoy por hoy pero es una, un imprevisto que algún día pasará y y bueno, tienes que explicarlo con didáctica y al final todos somos conocedores de que hay cosas que se pueden controlar, como es la logística, la buena organización, etcétera, etcétera, pero ante las inclemencias meteorológicas se llega hasta donde se llega. Pero eso, si me permites el, la cuña, eso forma parte del viaje, quiero decir que tú vayas a un sitio y esté el río sucio, pues un chico como Mongolia, como cualquier otro forma parte del viaje al final yo de hecho en Mongolia me contaban hace muchos años una historia de una cuadrilla que fueron a pescar Taimen y llegaron a una zona en la que los sacerdotes de la tribu no sé cuál o no sé quién estaban allí metidos. Entonces era una zona sagrada para ellos y no te permitían pescar. Entonces habían basado el viaje en pescar esa zona y no les dejaron pescarla. Entonces pues se trata de improvisar. Tal, ¿no? y luego, también pues, pues evidentemente vas a no sé cuántos mil kilómetros de casa. Entonces los imprevistos, pues eso, te puedes caer del caballo que estaban comentando. Sí, pero, pero, Miquel, hay una diferencia, que no es lo mismo que tú te organizes un viaje con tus colegas, a que pagues con 3.000 pavos o 4.000 pavos, que exiges otras cosas. Yo, cuando estaba en, en Chile, he visto una semana, yo he visto a gente de España llegar allí y encontrarse todos los ríos desbordados, y a ver qué haces con ellos. Una semanita, que es gente que cuando viajas y vas tirando los billetes, muy bien, pero hay gente que ahorra... Un par de años o tres o cuatro para hacer un viaje de estos. Pero, pero Entonces, ahora ese tío. Pero ya, pero para. Es un par de años o tres o cuatro, eso pasa. quiero decir. Miquel, si vas... no te digo. A ver, si eso pasa por descontado, ¿qué pasa? Pero sí que gestionarlo cuando lo tienes ahí Ya, ya, no, evidentemente. Ah, ¿qué es lo jodido. Si que pasa, nos pasa a todos. Nos pasa allí. Aquí, es cierto aquí, que hay destinos. Yo, por ejemplo, estaba ahora en Patagonia. En Patagonia, yo, yo no sé quién guío, ¿eh? Eso sí que lo remarco. Yo cuando voy a Patagonia hay eh, guías locales que son los que verdaderamente conocen el territorio y saben con qué cartas pueden jugar. En Patagonia, la zona que yo estuve, hay ríos que, que si llueve, bueno, pues, pues se desborda aquí. Circunstancias muy complicadas, pero siempre hay pequeñas lagunas, siempre hay pequeños lagos y sitios que te servirían pues no para ofrecer verdaderamente la experiencia que a ti te gustaría ofrecer en un viaje de esos, pero por lo menos para que la gente pueda sacar las cañas y pueda pescar. Es un destino como el Pirneo como Patagonia y como muchos bueno, se soluciona por sí, ejemplo de Mongolia porque es el extremo opuesto Mongolia a las distancias eh, son muy grandes no existen vías de comunicación y ahí sí que se puede dar la circunstancia de que oye, verdaderamente hayas pagado una gran cantidad de dinero y el río durante algún día no esté en las, en las mejores condiciones para pescarlo o incluso esté impracticable y en ese momento pues claro, seguro que había alguien que ponía un poquito malas las caras pero bueno es algo que, que van en el oficio y que tienes que explicarlo con vida. Adrián, has hablado de la pesca en Francia. Eh, ¿Qué idea tienes de, de la pesca en Francia? Eh, mira, yo tengo la suerte de haber vivido bastantes años aquí en el Pirineo, muy cerquita, al otro lado. Y una temporada, unos años, que me saqué la licencia de pesca de Francia, de los Pirineos Atlánticos. Y me iba, bueno, me iba bastante a pescar. Eh, por valles que, por así deciros, son... Es, bueno, el río Aragón, Jaca, pues al otro lado. El, la la Gavdast. La Gav, la Gav ¿no? Es Gavdast, exactamente. Me paráis un poquito para que la gente... El río de seisón no sé si lo conoces. No he ido a pescar nunca. Vale. Nunca. Y, y los he pescado bastante. Son muy bonitos. Hay ríos preciosos. Pero sí que es cierto que culturalmente los franceses siguen anclados en el pasado. Me recuerda un poquito cuando habla la gente de Galicia y de estas comunidades autónomas que se practica mucho la pesca con muerte, que bueno, ahí tú ves a los pescadores pescando con asticot, pescando con lombriz, truchas con tallas de 19-17 centímetros, cupo de 12 truchas, pues creas que no, eh, ese modelo al final eh, pasa a facturar los ríos, y dicho esto, también me he divertido mucho pescando en Francia, pero con los buenos caudales de agua que tiene, porque esta es la cara norte del Pirineo y no acusan tantos estiajes que estaba hablando Miquel, yo sí. pienso que si cambiara un poco, un poco la política de gestión y tiendiera que ir hacia la captura y suelta, tendrían unos escenarios maravillosos para pescar. No sé si lo comparte Chema. No, yo no lo he pescado nunca, he pasado muchísimas veces, veo los ríos y tal, me he parado alguna vez, pero... Mira. Una Incluso cosa muy curiosa es... He solicitado ejemplo, información para intentar sacar la licencia de pesca y buscar algún sitio y tal, pero nunca lo he hecho. Me da profesor, pereza. Algún día llámame, porque tengo información. Por ejemplo, el río Le de Seixón es un río que yo me, me he divertido mucho. en la, es misma la fuente, fuente de, de la GAD. Sí, exactamente. Es como el, el río veral, pues al otro lado, por así decírtelo. Vale. Y ahí me lo pasé en grande. Luego tiene una cosa muy bonita que es que a una hora y pico de jaca, por así decirlo, tenemos reos, tenemos salmones y, y es curioso porque Navarrens, que es un pueblo de la Gap du po, eh, bueno, hasta el mismo lorón justo llega el salmón. Entonces, pues bueno, eh, me llamaba la atención entrar a pescar y coger pintos, que yo no sabía lo que era un pinto porque nunca lo había pescado. Y, hace yo personalmente hace mucho que no voy por allí, pero un año saqué la licencia francés y ese tramo. Había un tramo en el propio Olorón. Sí, hay un tramo sin muerte. Exactamente. Entre puentes y tal, en el, es la, es, eh, sí, en el, en el propio Olorón, o sea, en el propio pueblo de Olorón. Y ahí había. Y de hecho, tú, cuando sacabas la licencia, te decían quieres salmones? Quieres no sé qué? Y se podía pescar y hasta los y los reos llegaban hasta allí, O sea, los reos y los salmones a, a, en verano. Y lo bueno, Chema, es que la licencia se puede sacar en, en estancos, en, Eso bueno, es. en cualquier sitio, es muy sencillo, en bares, tú preguntas en cualquier pueblo y te dicen dónde se tramita la licencia y la, la sacas en el momento, tienes que tener una foto y, y poco más, y a pescar. Todas las aguas son libres, que también es una cosa que está bien, no tienes que preocuparte de toda la burocracia de sacar o tener permisos, ni contos, ni nada, pero bueno, pinchan en el aspecto de que... En el pleno parque nacional se puede pescar a cebo vivo, se puede pescar a bueno, matar peces... Hay mucho arcoíris por ahí Adrián, porque yo cuando me meto a ver vídeos de Francia, en casi todos los vídeos que salen salen arcoiris. Pues mira, a mí me, me resulta muy curioso porque yo hablo, hablo mejor francés, bastante mejor que inglés, ¿vale? Y, y tuve la suerte de conocer, que he perdido el contacto al técnico de pesca de la, de la zona esta. Y me comentaba que no se, no se repoblaba para nada con trucha marrón, con trucha común, ¿vale? Pero sí que hacían repoblaciones puntuales en, algunas, en algunos, cerca de algunos tramos humanos, urbanos con trucha arcoíris estéril. Eh... Yo no sé, yo mira, si te metes en los vídeos de Vox que de la marca, que hacen unos vídeos del cupón y además con unas ediciones que alucinas, eh, unos riazos de flipar, pero pescan más arcoíris que comunes. Es más, da la sensación de que directamente están pescando en intensivos. O sea, ahí, por ven. ejemplo, en el tramo de Olorón que ha comentado Miquel, de forma puntual en verano sé que sueltan truchas arcoíris, porque se ha dado la circunstancia de yo ir a pescar a un tramo que siempre cogía la trucha autóctona de ahí. Que es de... Nosotros en este lado tenemos la, la de la conca de Mediterránea y del otro lado es Atlántica, porque los ríos van para otro lado. Uh -huh. Son totalmente distintas, pero se pescaban truchas arcoíris. Sí y que deben soltar en algunos sitios. Hola. ¿No eh, oís? Sí, sí, exactamente. Ah, bueno, Saludo, porque estoy aquí callado, estoy escuchando, pero bueno, el tema de Francia es que yo he ido suelo ir bastante en verano por allí y, y me saco la licencia y, me, y lo que dice Adrián de... o Adrián, no sé si es Adrián. Sí, sí. De que es muy sorprendente lo de que se puede pescar en los parques nacionales y con muerte. O sea, es algo muy sorprendente pero además muy divertido. La verdad yo Reconozco que me gusta hacer rutas de montaña, subir con la caña y echar y pescar en un arroyo a seca y tal, que es divertido. Y, lo, y quería comentaros lo de la repoblación. Eh, los franceses son eh, cisterneros a tope. Yo me acuerdo de estar en una, en una asociación de pescadores en, en San Lorís, que tenían allí como un centro de interpretación. He pescado dicen, ahí, que José. Bueno, que, ¿eh? He pescado ahí, en San <risa> Sí, sí, eh, pero que tenían, que, que, que tienen en, en, su, en su, cuando haces, saques la licencia, que estoy de acuerdo que es muy fácil de hacer porque lo haces en cualquier sitio, en, incluso en la oficina de turismo, que te dan, yo suelo pedir la, la guía, o sea, las, la reglamentación, y tienes 27 eh, modalidades distintas de salmónidos que han ido repoblando con helicóptero por los por los distintos eh, lagos de montaña, por los distintos ibones, o sea, y ahora mismo no me acuerdo, pero tienen la trucha del lago, la trucha, eh, el todos los salvelinos, todas las. O sea, eh, son unos cisterneros, Uf. pero apestosos. Realmente es que dices, porque es lamentable, porque es en un parque nacional, te cogen con el helicóptero y te echan cualquier cosa ahí arriba. Y luego, y luego bueno, claro, no me extraña que se pueda pescar con muerte en todas esas zonas. Pero los franceses, en ese sentido, da pena. O es sea, que yo... os comentaba, que en los vídeos la sensación que daba es esa. Que... Joder, porque ya no son los de The Bosque están súper editados, que tal, no sé qué, es que te coges cualquier vídeo, que te salga de cualquier tío que lo ha grabado con su cámara, o sea, una cosa muy, muy básica, y da la sensación de, de que está muy repoblado. O sea, la sensación es esa. Sí, Para, sí, tú, sobre eh... todo con mucha coiris, muchísima. No, no, no, no pesca, repoblan con todo, ¿eh? O sea, las brisas al final es mucho más fáciles de reconocer. O sea... Sí, sí, pero de, de mon... los albelinos que hay tres o cuatro en, en, en Europa, todos, todos los tienen ellos y todos los repueblan y le echan con, con helicóptero. Ya te digo, o sea, tú miras cuando te dan. Sobre... Yo es que pesco el Pirineo, o sea, suelo ir por la montaña ¿no? y hacer rutas. Y tú miras y dices, en este lago hay no sé qué, en este lago hay no sé cuánto, en este lago se repobló no sé cuánto, y, y a base de helicóptero, a base de repoblación. Eh, a, a pesar de que, pero luego hay zonas que son ríos normales con su truchita fario divertida de, de pescar, pero en ese sentido son unos cisterneros, pero, pero José, a mí me sorprende eh, muchísimo. Y, una y, pregunta, y, José. Sí. Eh, cuando ha sido de lagos, creo que sigue estando autorizado la pesca con piscardo, ¿no? Con lebegón, que llaman ellos? Con el pececito este pequeño. La verdad que no, no lo sé exactamente, eh, o sea... Sí, puedes pescar de, con todo, yo creo, pues, o sea, yo solo miro la... Yo voy con mosca, o sea, y, y a mediodía en un lago no pesco nada, evidentemente, voy con las niñas, y me tiro allí a pasar el rato, pero tiran, le dan con todo, sí, sí, van con cañas de cebo, se pasan en la noche y... Aquí lo que pasa mucho es que, por lo menos en la cara sur, en España, hay muchos francés que viene a pescarlo, y como tienen tan inculcado el pescar con pequeñitos peces vivos, Vienen con el piscardo, luego lo sueltan en los lagos, y a lo mejor lagos que históricamente no ha habido piscardo. Actualmente hay, bueno, yo me doy cuenta año a año, sitios que, que había estado de, de niño que nunca había piscardos y están yendo. Es un poquito por eso. Sí. La, la reglamentación en esa parte del vivo la verdad, no me he fijado mucho, pero normalmente no suelen tener muchas restricciones. Tienen de fechas y horarios y tal, pero que yo recuerde de, de, de, no suele haber mucho. Sí que recuerdo en la zona de en la zona centro de Francia, ya en en la zona de, de Auvernia que sí que había zonas que protegían mucho el Tímalo. Ahí sí, el Tímalo estaba muy protegido porque ahí debía ser autóctono y tal, y, y ahí sí que lo protegían mucho. Pero en el Pirineo, pero además en parques nacionales. O sea, yo, es que había yo no sé si habría hasta Taimenes <ríe> o sea, porque echaban de todo. O sea, es impresionante. Esto, esto hay que borrarlo, ¿eh? porque si no, algunos van a poner como ejemplo de pesca Francia. Gestión, Francia. Sí, sí, eh, pues, no, eso es se no tiene para duda. Lo único eh. bueno que tiene Francia es la facilidad de sacar la licencia. Pero carísima, por cierto. Los franceses, meten... los franceses han sido repobladores desde tiempos inmemoriales. Yo me acuerdo que era el comentario habitual cuando estábamos en. Sí, cuando yo con esto de la pesca y tal, el comentario habitual que se hacía en la sociedad, en Anapam, cuando estaba yo, era que, que no merecía ir a Francia la pena por eso, porque estaba todo repoblado, porque lo repoblaban continuamente y porque, y porque aquello debía estar arrasado. Es lo que yo escuchaba hace más de, más de 20 años, cuando empecé. O sea, que, que no ha debido cambiar mucho el tema, quiero decir. Y el otro país de que, es que, que tenemos, que es Portugal... Lo habéis visitado, habéis visto qué posibilidades hay Yo hice un viaje por el norte pero no lo pesqué Imagino que sacó, digo que, bueno, Jacobo que está por aquí Y Joaquín, lo sabrán más porque a ti Jacobo te pilla Bueno y a ti Oscar también te pilla cerca, ¿no? Está en proyecto <risa> por instante, no, ahora mismo, no puedo no y Carlos, puedo decir Si sois mayoría ahora mismo todos los gallegos aquí no, un comité no. ahora mismo entre este Zoom no he, no he pescado nunca Portugal, pero, pero bueno, tiene fama alguna zona de tener buenos ríos. De hecho, conozco un, un pescador de competición de, de Portugal, que lo conocí en León, eh, que me ha invitado a ir por allí y me ha enseñado fotos y la verdad tienen unos, unas zonas muy bonitas. Eh, muy bonitas. No sé cómo estará de pesca, pero... Yo he ido a pescar dos, dos veces... La primera vez pesqué la zona más próxima a España, la España gallega, ¿eh? la zona norte. Y los ríos son muy bonitos, pero están machacados. Machacados y el tamaño de las truchas, la calidad de la pesca, pues no me gustó. Y luego pesqué la zona de la Serra de Estrela, que estaría más en el centro, que tiene también pues muy bonitos, pero con trucha muy pequeña. Yo y tengo que sacar una conclusión de los dos viajes que he hecho a Portugal. Es un sitio no recomendable para, para digamos, disfrutar de la calidad de pesca. ¿eh? Pues yo tengo la opinión contraria, <risa> <risa> porque yo estuve haciendo pesca eléctrica en, en la zona limítrofe que hay en el Parque Natural de Las Ures, entre Orense... Y si ya se meten en Portugal los ríos que van descendiendo hacia el sur y el río Laboreiro, madre mía, ahí había un montonazo de peces, Pero era de truchas ¿Era un río dentro del parque un río pescable? ¿O era un río, un río pescable en Portugal y dentro del parque en Galicia lo único que tenía era ríos de cabecera que iban alimentando el río principal que luego ya se metía en Portugal. Y además un río de, de bolos gigantescos, de estos de los que... Eh, bolos graníticos que reparan mucho, pero con una poza inmensa. Y, eh, y había mucho, mucho donde elegir allí. ¿eh? Eh, bueno, por lo menos en la parte esa, ¿eh? que es la que yo... Que aquello no estaba tan reventado. Sí. Hice un viaje, pero, pero viendo por allí, por el norte, por trasos montes. Entré por allí, a salir al Granado Castelo. Estuve dos días, pero ya no vueltas, no pesqué. Se veía pesca, pero el año que yo fui, sí si que hay que decir que estaba súper seco. Sí. Fue una llave de mucha sequía y tiene pinta de que tenía que tener un estiaje brutal aquello. Sí, yo he pescado la varias zona... veces el COA en la zona de aquí, límite de España con Portugal. Y la verdad es que tiene el río tiene potencial, pero, pero Portugal está como 20 años por detrás nuestra, en conservación y en... 20 años por detrás de Galicia o detrás, o, detrás o detrás nuestra, que son dos cosas no. diferentes. Detrás nuestra, detrás no, nuestra. No, no, no, vamos, en gestión fatal, pero fatal, la fatal. La es mala y la protección nula. Yo... Entonces, en, Portugal, vale Jacobo, en Portugal vale en todo. Portugal vale ¿Eh? Imponte. A ver, yo os cuento Yo, yo es que vivo al lado eh, eh, la, la casa de mi suegro Salgo a la ventana y, y, y veo Portugal enfrente Portugal. Eh, no, Nosotros eh, Yo he pescado Mucho Portugal, la zona norte eh, Cuando era sartenero eh, Hace 30 años o, o por ahí Y nos íbamos a Portugal simplemente porque había, Habrían en febrero Y así podíamos estar comiendo truchas antes y entre los gallegos y los portugueses, aquello estaba esquilmado, pero, pero, pero, pero esquilmado. Eh, en estos últimos años no lo he pescado, lo visito, he estado por allí, a, al lado del río Coura, había un festival de música eh, en, en Monsao y, y esos ríos, y la verdad es que tienen un potencial enorme, tienen unos ríos sí. precio pre preciosos. Eh, ríos que son que, que, que van al Miño, que tienen entradas de, de, de reo yo cuando estoy allí suelo ir a una tienda de pesca que está en, no, en Valencia en, en Valencia do, do, do Miño, y sabéis que en las tiendas de pesca siempre se habla de pesca y eso, y tienen los ríos machacados, ahora se dedican a venir a Galicia, porque allí ya, ya no les queda casi nada pero sí que sé que últimamente parece que están cambiando un poquito Creo que ya se empiezan a ver algunos sin muertes y, y, y algo un poco de gestión. Creo que hay gente que está moviéndose por allí, sobre todo de la competición, para intentar cambiar un poquillo las cosas. Y después, por lo que están investigando, creo que es un poco complicado eh, pescar en Portugal. Porque tienen un sistema de licencias un poco raro, casi al nivel de Andalucía. Porque, no, no, pues, no, no te, ahí te estás colando. Estoy no, ya... no, no. A ver, esto, esto es Marte. ¿eh? ¿Eh? No, no, no, exigen un, no exigen un examen, pero es complicado porque va, va, va, como, por, va como por zonas, por demarcaciones. Vale. Entonces, hay una licencia, tú puedes sacarte una licencia para una demarcación, para varias demarcaciones, para. Eh, tienes que ir a buscarlas a no sé dónde, era más complicado que, que, que hace 30 años. Yo hace 30 años tampoco porque le pagábamos a un tío de una armenía, le dábamos en una copia del DNI y te aparecía con la, con la licencia de Portugal. Pero estando, algo a, siendo afluentes, la cara, norte, o sea, lo norte, afluentes del, del, del Miño, seguro que tienen entrada de Reos, vamos, tienen que ser Ríos con, con mucho potencial. En el Miño, por ejemplo, sé que los portugueses en su lado a los salmones los machacan, a los gallegos sí, sí. también nos llega de, sí, por por el... por... <risa> <risa> de cojones. Pero, que eh, Jacobo, eh, ¿hay algunas zonas de Portugal que tienen, o, o porque la gente no accede allí o no las pescan o lo que sea, pero tienen buenas poblaciones de peces y los ríos...? Sí. Tiene sí, un sí, potencial tiene, de la hostia. ¿eh? Sí, sí tienen buenas poblaciones, por la zona esa que decía, creo que era Chema, la Sierra de la Estrella y todo la eso. Sierra, eh. La Sierra de la Estrella anda bastante bien de población. Este, está bastante bien de la población, todo lo que dices tú del sur es, eso tiene que estar bien de población. Al final son zonas graníticas, serán peces pequeños, pero habrá muchos. El río Limia es precioso, es espectacular. Ahí tienen yo lo que conozco que es de, de, de Braga hacia, hacia el norte, las, los sitios que, que he visto está muy bien. Y después lo que tiene Portugal también que falla, que lo comentabas tú el otro día en la charla, Javi, es, es, es la política forestal. Si en Galicia tenemos eucaliptos, en esa zona de Portugal sí. ni te cuento. Sí, sí, Ahí, sí. Y, y, sí y la el... verdad es que sí. Y el, acidi... Vamos, el, el agua está totalmente acidificada. Claro. Por el pH que le mete el eucalipto, la correntía Tienes una y, zona, eh, de, de, una zona no. de granitos llenas, llenas de, de, de eucaliptales y que se queman miles y miles de hectáreas todos los años... Da igual que mates o no mates. O sea, ya exact, mata, exactamente, ¿Qué? ya los, los virajes de pH no lo aguantan los peces, pero, ni, pero no los salmónidos, sino los, los ciprínidos, que son un poco más resistentes y tal, no, no lo aguantan. ni los es un, sitio, es un sitio para, para, para estudiar, seguro, y, y la Serra de la estrella, y, y por ahí tienen algún laguito y algunas zonas eh, guapas, muy chulas. Incluso para pescar otras especies, ciprínidos, barbos y, y, y demás. Pero vamos, que yo me iría. <ríe> a mí, si me das la península, yo me quedo con, con otros sitios. No, ver, ver, No, hay, hay, hay, que hay que ir a la gente que en hombre. No. ¿Sí? En, lo que, en lo que se han espabilado es en el precio de la licencia. Que antes ¿La valía, antes la licencia valía 5 euros o 4 y pico. Y hace 3 años la han puesto para. Para los españoles a 50 pavitos. Sí, pero esa creo que es la que te sirve para todas las para, para pescar en todos los sitios. Porque es lo que te digo, eh, tenían licencias como por, por, por comarcas o una cosa rara. Sí, pero la, lo... la que sirve para pescar truchas es esa, la de 50 pavos. 50 pavos, pues, pues yo no pago 50 pavos por irme a pescar a Portugal. Si tiene. si Muy pues si deportivo, como toda la vida. Joder. ¿Eh? Ah, ¿no? Nosotros aquí en Ciudad, en Salamanca, la porque nos pilla a tres cuartos de hora el río. Y entonces empezamos a pescar el 1 de marzo. Claro, pues eso pues es lo que. Lo que y, y antes, bueno, ahí igual cambia. Ya te digo, en hace 30 años, en la zona norte, se pescaba, se empezaba a pescar el 1 de febrero. De allá. Y, y en Galicia empezaba, empezábamos el 19 de marzo, o sea que teníamos un mes y medio más de pesca y como pescábamos a cebo, pues porque ahora pescar a mosca poca poca chicha, pero claro, íbamos a pescar a cebo y a meter al cesto, pero trucha en general pequeña y poca cosa. En ríos muy, muy, muy bonitos, pero vamos, que, que yo me quedo en aquí en Guadalajara, en Ponferrada o, o en León. Bueno si chicos, una, me, me, me, despido de, me despido de vosotros voy a, a ponerle de cenar a las crías que ya muy es hora <risa> adiós. No adiós. No ¿eh? Un Así abrazo muy vertebrado. fuerte ¿Eh? adiós, Hasta adiós. luego, Javi Hasta luego, Espera, espera un momento, Vito, que no te oigo <risa> Que no les des de cenar macroinvertebrados <risa> que les haga algo contundente No, no, no, hoy le voy a hacer una tortilla, aunque sea pero <risa> De, de bueno, un abrazo muy fuerte Adrián, muy bien lo que has estado contando, aunque se haya caído la charla y lo de Mongolia pues eso, se me ha puesto el bello un poco de punta <risa> Muchas gracias Javier un placer, de verdad Bueno, un abrazo a, a todos Hasta Hasta adiós. Ad adiós, adiós Ad Adrián, aparte de Aragón ¿has, has pescado o has llevado gente a, a otra comunidad autónoma? Española eh, Sí, nos movemos por Cataluña Aragón y Cataluña nos centramos. A ver, es que al final para guiar tienes que, que tener muy controlado dónde donde trabajas y dónde guías, y Aragón y Cataluña. Me estoy planteando, pero me parece que lo voy a echar para atrás, por circunstancias. Queríamos haber hecho este próximo año un viaje pescando la cara norte de Gredos, la cara sur, y luego yendo a pescar el barbo en Extremadura. Eh... El año pasado estuve pescando la zona de, bueno, yo estuve estudiando en Avila y en Salamanca, entonces la calada del norte de Gredos me la conozco bastante bien. Y el año pasado estuve tocando la zona de Jarandilla de la Veda y todos esos ríos de por allí y quería haber hecho esa combinación, lo que pasa por circunstancias personales, mi socio este año no va a poder guiar y voy a tener que seguramente que suspender este año. Pero que vamos, generalmente Aragón y Cataluña. Esa zona sí. que dices... Perdona, Adrián, que te corte, en, en, en la época morona de pesca, que pueda ser más de cara a verano, está de gente, que te lo puede decir, Víctor, que imagino que lo sufrirá, gente por todos los sitios y los ríos muy cortos de agua. Ahí... Mejor que no vengas, Adrián, no vengas que ya... Eh, Ahí más, va a estar complicado, o vas, muy a o vas muy en mayo y en mayo te puedes encontrar cualquier cosa por allí. No, a ver, por ejemplo, Ávila el año pasado, eh, la cara de, de lo que es el Tormes, toda la zona esta de, del Alto Tormes... y mucho... todo aquello. Estuvo muy jodido el año pasado, muy jodido. Porque hubo una crecida, hubo una, una avenida de agua, pero como no se conocía en muchos años. Y aparecieron todas las truchas pues en Puente Congosto, aquí casi en, la desembocada, casi en el embalse de Santa Teresa. Sí, sí, sí. Y toda la gente que fue el año pasado a Ávila, mal, mal, mal, mal. Y, y luego se queda muy corto de agua enseguida. Y con mucha turista. Sí, no, para hacerlo a final de mayo, y principio de junio, eso. Uh, ya vas muy tarde. Sí. Es que ya vas jodido tarde. de agua y con mucha gente. Yo es que tengo la gente que conozco que iba por ahí ha seguir echando peste de la gente a partir de junio. Jodido de agua y, y ya las piraguas empiezan a funcionar a tope y. No es sencillo. Si vas a guiar a gente por ahí. Y lo íbamos a hacer, eh previamente iba a ir y repasarlo, porque bueno, esa zona me la conocía bien pero que al final no, no lo vamos a hacer, así que nada, Cataluña y Aragón, por, por comentaros. Luego está el tema de los reconocimientos de guías, ¿eh? yo por ejemplo para guiar en Cataluña, aquí en Aragón, tenemos que ser una empresa de turismo activo, eh, en Cataluña nos han sacado, no te vale con, con, la, con la titulación que tenemos aquí en Aragón, tenemos que sacar el ROPEC, que es un bueno, tema de deporte catalán y bueno, hay algunas comunidades autónomas que no sé cuál es la situación en cada una de ellas, por eso nos, nos centramos prácticamente en, en la que tenemos tema, en tema legal y en tema control de los ríos y en control. De... ¿Y qué está mejor, Aragón o Cataluña? Eh, a ver. Casi me quedo con Cataluña. <risa> sí. ¿Más repoblado o no? Sí, que, que, que Aragón. Por... A ver. Yo recuerdo, te comento, hace, hace el año que me rompí yo la rodilla, ¿qué año fue? El 2018 me parece, o el 17, hubo unas jornadas de gestores de pesca que fueron las únicas que se han hecho eh, en la Complutense. Y iban los gestores de pesca de cada comunidad autónoma, que fueron todas menos Castilla-La Mancha, además. Y contaban su película, pues el de Andalucía contaba que había más pesca y el de Extremadura, que había más pesca a partir de la parte de Orse y Priridio. Estamos aquí cuando llegó el de Cataluña, que era una mujer, lo recuerdo. Sobre todo su énfasis eh, lo hizo mucho, sobre todo que ahora estaban mirando un poco, pero que habían hecho un, un, un, un modelo de gestión muy basado en las repoblaciones. No lo sé, a ver, yo verdaderamente Cataluña, yo ahora te hablo como guía de pesca a mí Cataluña me brinda más posibilidades tremendas primero porque puedo desestacionalizar la temporada Cataluña eh, a mí hay ciertos intensivos como ya conocéis el río Ter Alfarrás, etcétera que a mí me permite pues, guiar en meses y ofrecer tamaño de pez que hay ciertos pescadores que como complemento les llama la atención y si no tuviera esos recursos pues bueno me viene muy bien tener esos ríos repoblados. Y os soy honesto, ¿eh? como guía de pesca. Eh, a partir de ahí, yo pienso que quitando en esos sitios en los que se centran las repoblaciones, yo, y hay varios intensivos, os he dicho tres, pero hay más, en el resto de ríos yo no veo que se repueble. No me da... A lo mejor me voy al Valle de Arán y estoy hablando de otra cosa, ¿eh? porque el Valle de Arán funciona aparte un poquito. Pero me da la sensación de que no se repuebla. No lo sé, igual me estoy equivocando. Claro, me si usted pasa ahí, así. lo sabrá. Es una pena que no está Josep. Se sí, sí, está ahí, está ahí, le he visto por ahí. Ah, ah mira, ahí estás está. Ahí, estás ahí, está estás ahí está, ahí está. Estás silenciado, Josep. Josep, no usted? se te escucha. Tienes que activar el micrófono. Abajo a la izquierda. Ya, ya. No, ya está, ya está. Se está intentando reducir mucho las repoblaciones, porque el modelo que se, emple... que se hacía hace... ...de 15 años, o sea, hasta ahora, ha sido nefasto. La, cuanto más se repoblaba, menos, menos truchas había en los ríos. Y esto es un tema que mucha gente se piensa que es lo contrario. Y, y las reservas genéticas lo que han conseguido es que ya eh, en esas zonas no se repoblaba... ...porque ya había una mentalidad distinta y veían que realmente no era un modelo de gestión adecuado, porque además es insostenible biológicamente y económicamente, que, es, que esta es la otra. ¿eh? El, las zonas de reserva genética, por ejemplo, como el Payars, pues es, es, están fenomenales. Ahí hay una cantidad de pesca bestial. Lo que pasa es que, claro, tiene unas temporadas de pesca porque se ha de respetar la fresa y como es normal. Entonces, en zonas de debajo de en zonas de ríos regulados, como dices tú, en el Ter, por debajo del Pasteral, o sea, debajo de los dos pantanos de eh, sí. Susqueda, Sao y Pasteral, ahí hay un tramo de río que hay un coto de pesca y, intensivo, que hay trucha. Ahí se ha repoblado y también, también la trucha se reproduce, pero claro, es trucha centroeuropea. Y hay unos barbos impresionantes también. Y luego en Alfarrás, que es un río que eh, lo planchó el desembalse del pantano de Santana, hace años, dejó siete metros de lodos en, en kilómetros de río y lo que vemos ahora es un río absolutamente artificial y que a, se aguanta con las repoblaciones de, de una piscifactoría que hay allí. Oriana, no, por dije, ejemplo... Disculpa, antes de que continúes, ¿Alfarrac si lo dejaran de repoblar eh, se recuperaría? Porque esto lo he discutido con gente y yo no lo conozco, pero por lo que veo... Si aquí en Guadalajara, eh, debajo de la ciudad, debajo de los desagües, hay unas truchas como brazos y aquí no se repuebla ni nada. La sensación que tengo es que allí con menos contaminación, con menos de todo, tiene que haber truchas y si no se repueblan. A ver, en, en Alfarra si sí, el problema que hay en los ríos regulados con grandes presas es que si no se hace una gestión de, de limpieza de, de fondo del río, se, lo que, se acaban con matando. Sí. Con lo cual, eh, ahí se generan, aparte, la temperatura del agua también es distinta, la temporada, sí, sí, sí. o sea, todo el ciclo biológico cambia. Y el ciclo, y bueno, y ambientalmente cambian totalmente. Esto, Entonces, claro, es complicado. Sí, que puede haber, podría, si hubiera una, una gestión, pero claro, la gestión de las hidroeléctricas, ¿cuál es? No, no, no, no miran el, el tema medioambiental, lo que miran es. la de generación las pesas de, de las arras? ¿Cómo? ¿Son de generación o de riego? de generación y de riego, vale, vale. las claro, dos cosas. Entonces, claro, se complica mucho. Ahora sí, ahora hay un problema que, que, bueno, que, es, que es grave, porque claro, el, la acumulación de sedimentos en las grandes presas sabéis lo que, la, lo que comporta, y es que no llegan al mar, con lo cual el Delta del Ebro se está yendo, se está, se está hundiendo. Hay una subsidencia en el Delta y, y hay, que, hay que conseguir que bajen esos, esos sedimentos. Veremos cómo acaba pasando esto, porque claro, eh, aquí se habla mucho de, de, de generar caudales eh, que generen movimientos de sedimentos, pero daros cuenta que un, una retención de sedimentos de 40, de 40 años, ¿cómo la gestionamos en, en, en poco tiempo? Eso va a provocar un impacto brutal. Brutal, porque claro, lo que teníamos que hacer es eh, ir, ir soltando los sedimentos al mismo ritmo que iban en su época y eso es inviable y más en una situación de disminución de caudales y con, más el en el... claro. y con todos los intereses aumento bueno, de regadíos o sea no te preocupes que el plan el plan hidrológico este tan bonito que sí. nos han pasado de, sí. de el la generación y lógico del ebro nos lo van nos lo van a arreglar ¿eh? sí, sí. el plan ilógico del ebro no hidrológico, no, ilógico De, sí, de cualquier chilo. sitio, yo no... sé Es que esto da para una charla más Qué De generadores y tal Podemos estar aquí hablando Pero creo que es hora de, de despedirnos De agradecer a Adrián El estar con nosotros hoy Siento mucho eh, lo que ha pasado Es la primera vez y, y, lo siento porque la charla es está vez le pasa, maravillosamente esto no ha pasado nunca es la primera vez suena es verdad eso sí yo esperé, agradecido volveré a hacer más bueno yo creo que con el sistema que habéis hablado de poner un una, o sea pedir el acceso y autorizar el acceso con eso lo, lo solventa se solventa ¿eh? Pero bueno, sobre todo, Adrián, darte las gracias de verdad de toda la gente de Ríos Comida y la gente que hemos asistido hoy. Y te deseamos lo mejor en tu empresa y, y que desarrolles tu trabajo lo mejor posible, de la forma sostenible y con cuidado del medio natural, que seguro que lo vas a hacer, y desearte lo mejor. Bueno, yo agradeceros a todos muchísimo la posibilidad de haber estado aquí con vosotros. Ha sido un verdadero placer. Y agradecer también un poquito la labor que hacéis como asociación, porque tanto estas charlas como muchas cosas que hacéis en el día a día para proteger los ríos también son encomiables y, y os felicito. Así que gracias por la oportunidad y respecto al imprevisto, bueno son cosas que pasan, no, no, no, no, no le deis ninguna vuelta. Y si algún día os queréis animar a hacer algún viaje de pesca será un placer compartirlo con vosotros. Gracias de verdad.